Ellos dicen lo que es pecado y lo que no. Y lo manejan como Ajá. les conviene. Yo sigo remo. peleando por One Dios. Shake. Y si él me manda al infierno... Oh, Arranco con el pie izquierdo Un estómago vacío y un cerebro sediento Con la certeza de que el tiempo Nunca ha curado nada, solo me hace más terco Más cercos, más trabas, más puercos Más problemas, menos argumentos Mientras más me concentro Más pienso que estoy peleando Por un Dios que me mando al infierno ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Quién no lo haría sabiendo que soy todo lo que requería, ninguna más lactea que mi día Universal my mind, sobre el material Así, galas como no cabía Lo que traigo dentro de esa porquería You know what I mean, you little burrito Va directo a tu cerebro como lobotomía Directo a tu cerebro como un lobo. Directo a tu cerebro como el Ah Directo Directo